There are a ton of Linux jobs available on the market today, and there are not enough system administrators and developers to fulfill that demand. The Linux Foundation exists to advance the platform and make sure that there is a strong pool of talent to meet the market's needs. We're here to teach them what's in Linux and how they can quickly start using it, how they how they can make a contribution as well. And uh, it's because of the scattered nature of a lot of things in Linux, it would be difficult for people to assemble all that material on their own. Taking lead Linux Hay una tonelada de empleos de Linux disponibles en el mercado hoy en día y no hay suficientes administradores y desarrolladores para satisfacer esta demanda. La fundación Linux existe para fomentar la plataforma y asegurarnos de que existe una fuerte reserva de talento para satisfacer las necesidades de los mercados. Estamos aquí para enseñarles lo que hay en Linux y cómo pueden empezar a usarlo rápidamente y cómo pueden hacer una contribución también. Debido a la naturaleza dispersa de muchas cosas en Linux, sería difícil para la gente reunir todo ese material por su cuenta. Hacer el curso aquí me hizo ganar el puesto de líder en el equipo de Linux. Tienes una tarea que hacer y queremos ayudarte a hacerla rápidamente. He aprendido un montón de atajos, un montón de maneras en las que podría estar vigilando y monitorizando el uso del servidor.